y que enseguida dijiste que sí. Me entusiasmó, la verdad, sí, me entusiasmó. Muy, muy generosa, muchas gracias. gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Eh, hay algo que dice el cuerpo, y ahora este, se conoce mucho más que el cuerpo habla y que si te duele la garganta está queriendo decir algo y que el hígado quiere decir algo con la ira y qué sé yo. Y también hablan de que hay una memoria celular ¿no? y, que, y que hay algo que queda registrado acá en la mano, en el cuerpo, que nos queda registrado. Entonces me va a gustar que durante la entrevista estén las palmas juntas Bien. y un de vez en cuando alguna cosita así como para convocar, ¿viste? Bien. Entonces, este, mira, yo he hecho entrevistas a hombres y lo placentero que es hacerlo a una mujer porque <risa> captamos todo tan rápido, el hombre más cuadradito, ¿viste? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Y, qué? ¿Y, ¿Y me toco? ¿Qué me toco? Claro. Este me toco? Mi vida. Es más control remoto, yo digo siempre Ay, el hombre, Dios le mí. tenés que prende, apaga y... Pobrecitos, <risa> mi vida, tan lineales que son y tan necesarios. Tal cual, obvio, obvio. Como el control remoto. <risa> Exacto. Igual, igual que el control remoto. Bueno, entonces tocamos un poquitito, porque quiero ir 10 años atrás, para ver qué, qué recuerdan esas manos. Mm. ¿Tocaban esas manos que ya no tocan o que, que tocaron en aquel momento, hace 10 años, que tocabas? Mira, 10 eh, años, 31 años. Eh, yo no sé si pasa con todo el mundo o no. En mi caso particular, cada 10 años tengo una crisis. Wow. Eh, y es después de esa crisis, eh, digamos, que parece todo el fondo del pozo me cambia a otra perspectiva de la vida. Eh, hace 10 años yo estaba trabajando en un organismo del Estado, parecía que mi vida estaba ordenada y armada en ese sentido y me quedé sin trabajo, o sea, de, de, de, de golpe, algo que yo no esperaba. Eh, y a partir de ahí comencé con ataques de pánico y por eso te digo, ¿no? fue una crisis muy fuerte, eh, yo digo, a partir de los 30, 31. Eh, ¿Ahí con quién vivías? Vivía con mi mamá, eh, soltera, no, no. estaba en pareja en ese momento también y, y, y además de perder el trabajo, tuve una crisis con mi pareja y me terminé separando ¿no? de, de, de un noviazgo que tenía. Eh, y fue como replantearme si mi profesión era la correcta, si mi vida era la correcta, si, si quería o qué quería ser, ¿no? Como una crisis muy, muy fuerte. Eh, y a partir de ahí, eh, bueno, nada, la vida me llevó a donde estoy ahora, que yo, a dedicarme más a la política, a, a los medios de comunicación, A abrir mi estudio, ponerme en forma independiente, algo que para mí era Sí, impensado. la vida me llevó, lo relativizo. No, porque, bueno, claro. Eh, tu cuerpo te llevó. O hubo algo que dijo, no, paremos porque por acá no es. Este, qué bien eso. Y vos sabés eso? que... A ver, yo no me daba cuenta que ese trabajo que tenía y ese lugar donde yo estaba, me hacía mal. Eh, claro. Me hacía mal físicamente. Sí, me sí, mal podías ser haber seguido. ¿eh? Podía ser, haber seguido. Y un hecho externo me, me hizo basta, ¿no? Y como barajar y dar de nuevo. Y después, con el tiempo, ya tengo una crisis muy fuerte, caí en el fondo del coso y, me y agradecí después de esa crisis. ¿Cómo colaboró? incluso hasta el ataque de pánico, ¿no? Esta cosa que te paraliza, que te, que te hace sentir que te vas a morir. Sí, sí, sí. Y mira, digo, qué alentador que mm. quien te escucha puede pensar, yo que estoy creyendo que esto es el final, este, sin claro. embargo puede llegar a ser justamente ¿no? el, el tocar fondo y, y el realmente principio. salir. Y fue en tu caso. Para mí fue el principio, exacto. Mira, yo no me había animado nunca, por ejemplo, a ponerme mi estudio jurídico y a trabajar en forma independiente y a partir de ahí lo hice, tuve más confianza en mí, me fue muy bien, eh, nunca había salido a los medios, ¿no? ni, ni era algo impensado para mí, me fue muy bien, era impensado meterme en política, me fue muy bien, digo, en ese momento... Bueno, también hay un valor agregado que no sé cuánto mérito tendrás, que sos de Tauro, ¿no? Ahí <ríe> sí. le damos el mérito a, a tu mamá que supo hacer los números en el momento, a la cigüeña que pasó cual, por ahí, digo, la tiro ahora, porque Tauro es un signo muy fuerte, perseverante. Totalmente perseverante. Claro, claro. Perseverante. Yo en la, en la adversidad es donde mejor funciono, en el, en el problema, digamos, en donde mejor funciono. Claro donde está todo tranquilo, no, <ríe> o claro, sea, yo claro, necesito claro. el... Buscar soluciones y buscar la salida. <ríe> yo creo que de Tauro, yo también soy de Tauro, creo ah, que mira. lo que buscamos es la salida. Exacto. ¿No? Es que me parece, sí. Y me, sabés cómo nos veo, como por salir a la corrida de toros, ¿no? Claro. Y quiero salir, quiero, quiero salir. Sí, exactamente, es eso, es exactamente. Eso. Y entonces, 10 años antes, también hubo una crisis, volvemos a estimular... Mirá, eh, a, los, a los 20, eh, yo estaba estudiando Derecho, eh, estaba con un novio eh, que hasta 7 años de novia, eh, me iba a casar con esa persona, me iba a ir a vivir a la costa y de golpe dije, no, no es lo que yo quiero, me peleé con, esa, con ese novio eh, y, y cambió mi, mi rumbo, mi perspectiva eh, de, no, yo estaba, estaba a punto de casarme. Eh, y, y de otra vida, totalmente diferente. Claro, por eso te digo, claro. otra vida. ¿Y sabes algo de la vida de ese hombre, como para imaginarnos, quizá, cómo hubiera sido la tuya? Eh, sí, bueno, ese hombre se quedó en la costa, sigue viviendo allá. Eh, nada, De hecho, construyó una casa. En su momento estaba a punto de, de, de, de casarnos y fue cuando, cuando yo tomé esa decisión, sigue viviendo en esa casa. Creo que rehizo su vida. ¿Y qué vida. no querías de la vida con él? Eh, ¿Qué no, tipo? no hablo de él. No, exacto. Hablo la, de, de esa vida. ¿Qué no quería? La chatura claro. el, el estar eh, en un lugar que, que no sí, era, era para mí. Claro. O sea, ya te digo, y en ese momento, mucho menos a los 20 me imaginaba la política o los medios u otra cosa. Sí, pero sabías que algo... Pero sabía que eso no, no claro. era. Y eso. también fue una crisis porque... O sea, separarme después de siete años de novia y, y de algo que uno pensaba que iba a ser y, y, y... y... aparte muy joven, ¿eh? Porque ahora que uno puede ver lo que es una chica de 20 años... Exacto. Chiquita, ¿no? Claro. Para, para tener las agallas de decir, voy a cortar con una relación. Que Exacto. cuesta tanto cortar. Exactamente. ¿no? Cualquier corte. Y me recibí y entré a trabajar en este organismo que te digo que después me despiden 10 años después. Y bueno, y diez años después, la segunda crisis, esto que te digo de los, de los 30. Eh, entonces, bueno, valoro, o sea. Y ahí estabas sola con tu mamá también. Y ahí estabas sola con tu mamá. ¿Y tu mamá bancaba estos cambios como, como te daba la derecha o medio como que te hacía reflexionar? ¿Qué actitud tenía? No, yo siempre tuve una muy buena relación con mi mamá, hija única, entonces eh, muy Eran pegadas. Amigas. Exactamente, muy muy pegada con mi mamá. Eh, de hecho, yo empecé muy chica a salir con este muchacho y, y ella, bueno, obviamente apoyó la decisión y si mi decisión hubiera sido casarme, también lo hubiera apoyado. Eh, lo mismo después cuando me quedé sin trabajo y sucedió todo eso, ella siempre me alentaba a, a salir adelante, que yo iba a poder, ¿no? Y yo digo, mi tercer crisis, la de los 40, tiene que ver con el fallecimiento de ella, ¿no? Con lo claro. que ocurrió hace, hace poco, poco tiempo. Entonces, también fue un corte. Eh, ya no en lo, en lo económico o en lo laboral si querés como la de los 30 claro. sino en lo personal eh, el, el, el hecho de su fallecimiento me, me generó un cimbronazo claro, muy fuerte fue otro cierre y a los 10 años hubo también alguna cosa así fuerte la información a, a la manito 10 mm. años que estabas, en qué grado estabas Casi terminando la primaria. Sí, sí. Sexto grado. Sexto no grado. Sé, ¿no? Quinto, exacto, sexto, sí, no sé. Sí, bueno. ¿Cómo te iba en la escuela? Me iba bien, me bien. iba bien. Ahí estaban tu papá y tu mamá estaban juntos. Sí, sí. Iban y venían, viste. Ah, eh, iban no, no y se venían, llevaban. No se llevaban muy bien. Mi, mi papá tenía una... Se casan ellos. A los dos años eh, nací yo. Eh, y después, con los años, eh, mi mamá se entera que mi papá tenía otra familia. Ah, de los, estos, de, los claro. que, de los que tienen doble vida. Exactamente, sí. policía, después se retira, se ah. arma su propia empresa eh, y, y tenía, tenía otra familia para él, sin hijos, pero tenía otra mujer. Eh, entonces yo viví y me crié y crecí con, con esa realidad, eh, viste, de discusiones, de, de mentiras, de peleas, de todo ese tipo de cosas. Eh, entonces creo que a los 10 años estaban en ese, en ese proceso, viste, se terminando separando como a los. 14, 15 míos, pero a los 10 años estaban en todo ese, ese, ese proceso. Que para un chico es complicado. Claro, eh... y en, en la relación con él, independiente de lo que era él con su esposa, sí. la relación con tu padre, ¿cómo era? Mi papá era muy difícil, era un hombre muy difícil. Eh... A ver, jugaba conmigo, era... era, era no era como un padre era como un amigo que venía y visitaba y jugaba o ah, un tío viste pero no ah, no un padre una persona presente eh, responsable eh, ¿no? exactamente no no. no no no que pueda estar con vos qué sé yo yo no recuerdo que mi papá haya ido a un acto mío del colegio o no sé o me haya firmado el boletín por ejemplo claro, claro. Eh, en ese sentido era, mi era mamá, una visita era una visita, visita. exactamente ah. Y... y los padres de, de tu papá cómo eran? Mi papá nació en Tucumán, eh, los padres estaban allá. Yo, mi abuela, a mi, a mi abuelo no lo conocí, falleció antes que yo naciera, y a mi abuela la habré visto una o dos veces muy chica. Mira la mano como sigue pidiendo, ¿viste? Sí. Como la mano sola va Tal sigue cual, pidiendo? tal cual. Es tremendo, eh, la, la habré conocido muy chica, ni la recuerdo tampoco. Ah. Eh, y no, no tuve trato con mis tíos tampoco, con mis primos por parte paterna. No, no. Es una persona muy particular, también él se peleaba mucho con su familia, entonces, una persona bastante complicada en sus formas eh, de ser. Ya sí. vino complicado, sí. sí. Y lástima que un niño no, en, en ese momento no comprende, ¿no? ¿no? No sabe de qué se trata, pero sabe que acá hay algo que no me gusta, hay algo que me falta. ¿no? Sí. Y... mira yo siempre decía, eh, si yo tenía que sacar lo positivo de los dos, viste de tu papá y de tu mamá, como que decís, bueno, ¿qué querés ser o tener de ellos? Eh, yo decía, yo quería ser lo buscavidas que era mi papá. Mi papá era muy buscavidas. Mi mamá era más quedada. Y lo buena persona que era mi mamá. Y creo que lo conseguí. Ah, mira ¿eh? <ríe> que lo conseguí. lo conseguí. Eso está bueno. Está bueno que cuentes que a conciencia sí. elegiste qué, con qué me quedo de Exacto. este y con qué me quedo del otro. Exactamente. ¿no? exactamente. Muy, exactamente. Bien, muy inteligente. Mi mamá era, era muy buena persona, o sea, obviamente una madraza, eh, pero lo que tiene que ver con, con ella, muy quedada. Eh, y mi mamá era artista plástica eh, y tenía la posibilidad de exponer eh, y de comprar los cuadros en, en Estados Unidos y pagarle en dólares y ella decidió que no y se puso a dar clases de dibujo y pintura en escuelas de villa y así pasó yeah. toda su vida eh, y esa era feliz con eso y yo obviamente no quiero no quería eso para mi vida mi papá no era buena persona eh, no solamente ya tengo conocen lo familiar sino en general pero era muy eh, ¿Viste? Para los negocios y para buscar y para todo. Entonces yo digo, bueno, la conjunción de los dos... cha ¡Chachán! ¡Acá está! <risas> bueno, llévame a la manito de los cinco añitos. Mm. A, a los cinco años uno necesita aferrarse de la mano sí. de alguien. Sí. Eh, además de tus padres, ¿había alguna persona ahí alrededor que vos dijeras...? Mis abuelos, mis abuelos sí. maternos. Eh, mi, mi tío, en, ese, en esa etapa de mi vida éramos muy unidos, eh, bueno mis abuelos, el hermano de mi mamá, eh, la mujer que tenía en ese momento y una prima mía que... Teníamos nueve meses de diferencia, entonces ah, nos criamos hermanas. juntas como hermanas. Claro. Exactamente. Nos ¿Y la criamos? seguís viendo hoy? ¿Tienen buena relación? Eh, o no? La vida nos separó, pero o sea, obviamente estamos en contacto con WhatsApp y, y, y bueno, y sí, eh, lamentablemente ella también falleció la madre de muy chica. Nos volvemos a reencontrar ahora con lo de mi mamá. Pero, pero bueno, son esa familia que sabes que están, ¿no? Y que más allá de eso. Pero nos criamos juntas, nos criamos como, como hermanas. Entonces tengo muy buenos recuerdos de esa etapa. Eh, no sé, de los domingos, comiendo las pastas en la casa de mi abuela, jugando después con mi prima. Eh, esa idea de, de familia y de, y de las fiestas y navidades y todo eso. Sí, sí. Yo tuve una infancia eh, muy buena, la verdad es esa. Y esa nena que fuiste, eh, si te ve ahora... ¿Qué te diría? ¿Te diría que cumpliste con las expectativas que tenía, con sus sueños, con lo que ella quería? ¿Cómo, sí. ¿Cómo crees que te miraría? Sí, eh, yo creo que, que me miraría contenta y que, mira, yo a los a los seis años dije que quería ser presidente de la nación. preguntaba de quería va. Cuando seas grande, presidente de la nación. Mirá. Eh, a los dos, yo recién en el 81, en el 83 fueron las elecciones y yo sabía el eslogan de Alfonsín y el eslogan de Luder, o sea, de política desde muy chica, o sea, siempre fue lo que me gustó. Y también la idea de justicia y de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eh, entonces, creo que esa nena me miraría y diría, bueno. No te desviaste. ¿Para qué? Claro que es eso, ¿no? Porque yo no puedo imaginarme una nena sí. conociendo ese tipo de cosas que tengan que ver con la política. Evidentemente, hay una vocación ahí sí. que no se puede negar. Hay sí. algo con lo que realmente uno viene Tal cual. y no se puede negar. Qué Tal cosa cual. tremenda. Sí, sí, sí. Vos sabés que me, me pasó. Me recordaste que yo subía al colectivo, de, de chiquita, este, y miraba a la gente y decía, ¿qué ocurre detrás de una cara? Porque había leído en antología literaria Mira. una poesía. Y yo decía, ¿qué ocurre detrás de una cara? Digo, para hablar de vocación, sí. era innegable porque la chica que estaba sentada al lado mío no miraba qué le pasa al otro. Claro, ¿no? exacto. Eh, pero me llama la atención que haya sabido las, las boletas y los, los políticos... Dos años. No, ¿no? Me preguntaban cómo hacía y yo sabía cómo hacía Luder, cómo yo sabía los estados. Estábamos persuadidos. Decían. Sí, sí, sí, tal cual. Que los latillos. Exactamente. Va. Y a los seis, ya te digo, quería, dije que quería ser presidente de la Nación. Eh, mi papá me, me dice, me acuerdo, eh, bueno, está bien, cuando yo le digo eso a mi mamá y a mi papá, mi papá me dice, bueno, pero entonces me vas a dar un puesto en el Estado, cuando seas presidente. Bien. Y yo le contesto que no, porque entonces todo, que iba a ser jubilado en ese momento y que todos los jubilados iban a tener el mismo derecho que él. Mm. Seis años. Eh, por eso te digo. No, claro. Eh, Vocación pura. Tal cual. Vocación tal pura. Cual. A ver, agarre la pizarra, señorita, por favor. Muy bien. Y ahí con la mano no dominante, entonces, bien vas a poner querido papá. Uy. Y ahí la mente... Ya, dice, ¿quién está escribiendo acá? ¿Qué escribe esta mujer? ¿Qué es esto? Ahí aparece la niña con el querido papá. Y entonces le hacemos un reproche. ¡Uh! ¿Un reproche? Sí, verbal, no tenés que escribir. Sí, menos mal. No, ¿verdad? te imaginas. Eh... La nena lo hace. Eh... A ver, el reproche, y se lo hice, y se lo hice, eh, y se lo hice eh, es que yo no era la esposa. O sea, él confundía el rol con mi mamá y conmigo. O sea, si se peleaba con mi mamá, se peleaba conmigo. No, claro. Eh, eh, entonces, eh, el reproche fundamental era, yo soy tu hija. Tenés que actuar como un padre. No tengo nada que ver con el vínculo marido y mujer. Eh, ese era el reproche que yo, que yo le hacía. ¿Qué edad tenías cuando le reprochabas eso? Eh, Mira, a ver, se lo hice el reproche siempre, desde muy chica le empecé a hacer el mismo reproche. Eh, y mi papá fallece, y yo, es una historia bastante traumática, eh, porque cuando mi papá... Mi papá tiene cáncer y yo no me entero. Eh, entonces me viene a ver, ya sa él sabiendo que tenía cáncer, y me pide el divorcio, entonces yo lo miro, 20 años tenía yo, yo lo miro y digo, pero a mí no me tenés que pedir el divorcio, no te casaste conmigo, yo soy tu hija, wow. tenés que hablar con mi mamá, bueno, ese fue el último, nos peleamos, fue la última vez que lo veo, y él se va enojado, pasaron meses y él hacía esto, desaparecí y volví a aparecer después en el tiempo, yo dije, ya va a aparecer, eh, fallece y yo no me entero, la mujer con la que estaba no me avisa, para poder cobrar la pensión, y yo me entero un año después que él había muerto. Mm. Eh, sin poder despedirte, obviamente, ¿viste? Una situación bastante complicada. Y, y hasta el último momento, o sea, el último día que yo lo veo, él termina confundiendo ese rol de marido con el padre. Lo, okay. eh, entonces, bueno, es, es mi reproche y, y que claro. hasta el último momento al que yo le hice. Claro. No soy tu esposa, soy tu hija. A mí no me tenés que pedir los papeles de divorcio. Qué bárbaro. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Ahora, eh, a mí me parece que eh, esto que contás del final mm. eh, es como si yo sintiera que lo justifico porque evidentemente no estaba bien. No. Evidentemente era parte de una patología, una cosa rara, una, una locura si se quiere, ¿entendés? Eh, digo que me gusta pensar que aún en el final, en sí. el último acto, insistía en ese cambio de roles, no la tuvo clara nunca. ¿entendés? No, no la tuvo clara nunca, claro, no, exactamente. No nunca. Eh, a ver, y yo me doy cuenta que nosotros los abogados tenemos que muchas veces ver los temas de familia y es eh, uno de los, los puntos donde... No, no, me gusta. Claro. Siempre me pongo el. Creo que supongo que le pasará a todo el mundo, pero es el lugar del chico, ¿no? De, claro, claro, eh, claro. El más débil en una situación de un divorcio, de un conflicto. No debe ser casual que estés paseándote por esos lugares también, porque en realidad como lo que se busca es el perdón, siempre. Claro. ¿no? Por ahí estás recreando situaciones para poder, para que tu niña de sí. tu mano pueda ir a visitar esos sí, lugares puede ser. y alcanzar el perdón. ¿Qué tenés para agradecerle a él? Eh, la perseverancia, la, la fuerza, esto que yo te digo lo, lo, lo busca vida y muchas cosas que me enseñó de chica, eh. de, de chica porque yo no las entendía eh, y, y después, no sé, una idea de orden, de estructura de. Eh. ¿Y era inteligente? Era inteligente, sí, sí, vino desde Tucumán sin nada y, y logró... Eh, eh, armarse y hacer un montón de cosas. Sí, sí, sí. Él, él, recuerdo muchas de las cosas que él, de chica, que por ahí no era el momento o no las explicaba de la mejor manera, pero te ha dejado enseñanzas. Sí. Bueno, así que borra ahí. Ahí tienes el... ¿Con esto? Sí. A ver, más fuerte. Ahí está. ahí está. Ahí está. Entonces, querida mamá. ¿Con la misma mano? Sí, por favor. Así el cerebro piensa. ¿Quién escribe acá? ¿La nena? La nena le va a decir a la mamá, eh, no da ganas de reprochar. No, no. No da no, ganas. Pero no, no. alguna cosita que uno diga, porque también la nena por ahí tenía alguna cosa que medio que no le gustó eh, ese día que. Mm. A ver, por ahí siendo, me doy cuenta que mi mamá era demasiado sobreprotectora. Ah. Eh, entonces. Cuida. Eh, claro, claro. Me cuida. Muy claro. sobreprotectora. Claro. Eh, ese es un reproche, es un reproche que, que por ahí le tendría que hacer a mi mamá o decirle, bueno... ¿Y vos crees que te generó miedo? Sí, sí, sí, sí. sí. ¿Viste? Pobres viejas, con claro. el miedo que tenían, no sé si Es lo... un tema, es un tema, sí. pero bueno, después igual con los años se tuvo que acostumbrar, porque imagínate que también me imagino que para una madre no debe ser fácil no sé. ¿Y vos crees que vas a poder con tus hijos no repetir esa historia? Trato, trabajo para eso. Claro. No tengo hijos, eh, quiero tenerlos y... Están por llegar. Eh, estoy, estoy trabajando en terapia mucho para no repetir, porque uno, o sea, naturalmente piensa que el vínculo con sus padres, de alguna manera, aunque lo rechaces o lo aceptes, lo terminas repitiendo. Eh, entonces, bueno, trabajo trabajo en eso. ¿Y cómo te ves como mamá? Eh, la verdad que a ver, me da mucho miedo eh, el tema de ser madre claro. eh, me da mucho miedo sí, porque hay que ser responsable claro, es de una Dios. persona que depende de vos sí. mucho tiempo exactamente, sí. claro y, mm. y, y, y los valores que le inculques y la forma y la educación y toda una serie de cosas. y sí, los modelos mentales y los condicionamientos y toda esa cosa que le tirás a ese bagaje. De, claro. Es, claro, punto, ¿eh? es un Todo tema. Un... A duras peras puedo conmigo. Claro, <risa> Imagínate. Tal, cual, tal cual. Pero, Pero bueno, si vos ahora estás enamorada y, y ambos lo ven como un proyecto de vida, eso te impulsa, ¿no? Este, la, la pasión, el amor. Sí. Son, Sí. Estímulos, ¿viste? mira, yo hasta, hasta que conocía, ahora estoy hace un año en pareja, eh, tenía un proyecto para ser madre soltera. Mm. De hecho tengo eh, los, bueno, los óvulos fecundados, eh, congelados, eh, para, para nada hacer el, el, el, ese proceso eh, que después la pandemia lo, lo pospuso. Y, y ahora, bueno, estoy en, en esta etapa, así que... Es una decisión que voy a terminar de tomar en el último tiempo, si, si es, nada, madre soltera, con pareja, en pareja. Bueno, pero señora presidenta, convendría que sea todo antes, porque después, sí, va, a no, día, no, después va a ser un día, Después, después va a ser un Después usted dando, no. dando un, este, no, una no, cadena no. nacional, claro, pero el no, chico, no, déjeme no, no. joder. Tal cual, no se arruiné. melón. poquito. Exactamente. Bueno, le agradecemos a mamá y que la tenemos. Lo eh, Lo que soy. Lo que soy. 100% lo que soy es, es gracias a ella. Los valores, lo que digo, la, la, la forma. ¿sí? Es, es, es lo okay. que soy. Okay. ¿sí? ok, lo borramos. Vamos a ir un pequeño corte así, tomamos un poquito de Dale. agua, descansamos un segundo. Y Dale. Sí. Que nombramos, por supuesto que a mí me queda muy picando y tu relación con tu mamá y, y bueno este, su ausencia hoy y cuánto debes extrañarla y, y tengo ganas de que la volvamos a ver bueno así que quiero que me acompañes entonces vamos a llegar a Silvina del otro lado Muy bien, muchachas, vamos a sentarnos allá, un poquito cerrados bueno. para poder visualizar. Perfecto. Vamos a visualizarla, recordar a mamá un poquito. Sí. Respiro profundo para poder conectar con ella. Y la evocamos y la convocamos. Abrimos los ojitos. linda. Sos parecidísima. Sí, nos decían siempre. vos sabés que la voz también. También. Atendíamos el, atendíamos el teléfono y, y, y no sabían. Te estoy hablando familiares, ¿no? Personas que no nos conocían siempre. ¿Quién, quién era? digamos ¿Cuál de las dos era? Así que, sí. Sos tan parecida. La boca, los pómulos. Sí, sí, sí. Bueno, mi mamá falleció 75 años tenía en ese momento. ¿eh? Mirá la piel que tenía. Sí. 75 años tenía arrugas. Tremenda. Sí, tu Tremendo. piel es impresionante también. Sí, ¿no? sí, sí. La piel es una de las cosas que, que, que heredé de, de ella. Y, y vos sabés que durante muchísimos años era preciosa de joven. Eh, durante muchísimos años mantuvo el, el, el documento. Con, no lo quería cambiar, ya estaba todo... <risa> ah, ¿no? Claro. claro no. La foto era divina. La foto era divina. Ah. De, de, de, con ese peinado y no. esas cosas, y qué sé yo. Y no la quería cambiar. Ah. Nada del mundo, ya después le quedó otra, cuando ya era obligatorio tener el de la claro, tarjeta y claro. todo. Y no, sale. O sea, no, no. no, pero se le nota el porte coqueta, elegante. Sí. Sí, eh, súper bonita. Vos sabés que mi mamá se jubiló, de estos es docentes que yo te decía, y se fue a vivir a la costa, ¿no? Y ella no bajaba a la habitación. Arriba, ¿A qué lugar de la costa? Mar del Tuyú. Ah. No bajaba a la parte del comedor, o sea, en una, dos plantas la casa, no bajaba a la planta baja Que ella no se maquillaba, no se ponía aros, no se ponían los anillos y mm. se vestía eh, combinando con el maquillaje. O sea, no bajaba la planta, no te digo, salía a la calle, no bajaba la planta baja, sin, wow. sin todo ese... Esa para Fernández. Claro. Qué va. Y le encantaba combinar la ropa y los aros. Y en tu noviajo ese que me contaste de los 20, ¿dónde era? La costa, ¿en qué lugar? En ese mismo lugar. Ah. Era nuestra casa de fin de semana, nuestra casa de vacaciones, eh, que la compró mi papá cuando yo tenía 8 años. Y, y bueno, y después ella decidió irse a vivir allá cuando se jubiló para estar más tranquila, tener otro, otro estilo de vida. Eh, y, y bueno, nada, pero seguía con su, su coqueta y, y todos sus, eh, sus arreglos y su peinado y teñirse y todo. Y bueno, y en este año pasaron muchas cosas con tu, con tu fama y con tu exhibición y con tenés más claro a dónde querés ir sí, este, sí. acaba de hacer la declaración de que quiere ser presidenta <risa> así que no es poco no es poco ya te empezamos a ver así está bueno que vos declares que quieres ser presidenta porque uno empieza a verlo como posible claro sí yo no me lo imaginaba un rato antes y claro. ahora me parece posible claro eh, y como tu papá te a decir, no tenés un puestito después. De... <risa> bueno, escuchame. Claro, no, tal cual. Bueno, te voy a contestar a mi papá. Pero, che, qué <risa> barbaridad. Qué barbaridad. Claro, le contestaste a él y mucho más ahora que estamos filmando. Qué <risa> <puedes> barbaridad. <imaginar? risa> no bueno, ¿y ella qué diría entonces, la señora presidenta? Eh. Bueno, mi mamá me veía siempre, era quien me miraba después de todos los programas de televisión, me hicieron entre... O sea, si este programa saldría ahora y ya estaría, lo estaría mirando y después era mi fan número uno, ¿no? Era eh, quien me decía. Eh, pero aún así, vos sabés que más de una de mis, de mis objetivos o mis proyectos, mi mamá después se sorprendía cuando yo los lograba. Eh, claro. eh, me terminaba yo creo que hay veces que la terminaba sorprendiendo ah, eh, o sea que hacía el aguante pero medio como claro claro exacto Le terminaba sorprendiendo bien. así que yo creo que se va a sorprender cuando te vea como presidente exactamente se va a sorprender Mira vos. se va a sorprender y, y sí bueno yo creo que ella va a estar acompañándome claro eh, desde claro. donde claro, sea va a estar acompañándome claro sí. muy bien bueno, ¿querés decirle lo último como si fuera realmente esta una oportunidad? Eh, Uff, uh, ¿cómo decir lo último sin llorar? Eh, nada, que la extraño, obviamente, que la extraño mucho. Sí, qué fe. Eh, es así, pero bueno, hay que seguir adelante en, en la vida y... y yo sé que ella está conmigo igual. Eso está bueno. Eh, claro. y que puedo... sí, si uno trae el cuerpo, el abrazo, en el chamá, la voz. como Exacto. Que la voz, Exacto. Pero, pero bueno, también sentir la presencia ¿no? Exacto. está bueno. Yo creo que ella está presente conmigo y que, bueno, se pone contenta de mis logros también y de mis avances. Claro. Eh, a ver, la disfruté mucho tiempo eh, por ahí es el hecho de que no haya podido disfrutar nietos, ¿no? O que no haya tenido ese es un claro. tema de, de, de o que mis hijos no puedan tener... no puedan disfrutarla ellos. exacto claro, ese es claro. uno de los cosas de, de las de los temas pendientes que claro. obviamente que con un fallecimiento uno no puede no no no no hay, no hay vuelta atrás exacto pero realmente como uno no sabe nada de nada de nada de nada sí eh, si realmente está, si en algún lugar está o sí. si cuando uno la convoca está, sí. tu pensamiento y tu amor, pueden hacer posible que ella esté presente en, en, en tus logros también, sí, ese sí, tipo tal de logros ¿no? y vos crees que ella estaría feliz con esto de que seas mamá sí, sí, sí, lo hemos hablado un montón de veces obviamente, mismo cuando yo le planteé que quería ser madre soltera y bueno, para ella fue también. Todo tema. Todo claro. tema. Y son otra generación, ¿viste? Claro. Eh, pero bueno, me acompañó en mi decisión y, y, y sí, y, y bueno, y, eh, se pospuso por eso que te decía. Eh, pero, pero sí, eh, creo que es, es algo que ella le, le hubiera gustado, le gustaría que yo pueda ser madre. Bueno, para terminar, le vamos a hacer una promesa. ¿Qué le prometes? Eh, uy, a ver. Eh, eh, no desviarme de, de mis objetivos y de, y de mis valores creo que eso es una de las cosas que ella que más me, me, me inculcaría ¿no? yo siempre mira, yo decía que yo tenía una conciencia externa con ella ¿no? Como que me parecía que yo no sabía, obviamente no sabía lo que está bien y lo que está mal, pero digo, era siempre esa vocecita que yo sí, decía. Sí, la voz de tu conciencia. Exacto. Y desde que no está, obviamente, bueno, la sigo escuchando, porque claro. sigo teniendo esa sí, conciencia sí, sí, sí, sí, sí. siempre, pero, pero yo Sí, creo, pero no tangible, no, exactamente, no hay el, esa voz exactamente. en el teléfono. ¿no? Exactamente. Claro. Pero... Pero si bien sabes lo que ella diría. Si exactamente. Quiere. Exactamente, y yo creo que una de sus máximas preocupaciones siempre era eh, esto, que yo me pudiera desviar ¿no? de alguna manera, en, no en lo que estaba bien y lo que estaba mal, sino un poco, qué sé yo, de, de, de, de los objetivos, de, de, de, de las cosas que uno... Que uno... Siempre Incluso hasta dejarlos dormir, no solamente desviarlos por, por traición o por, por meter la mano en la lata, Exacto. o por, no, si no este, por... pero sí, dejarlos, ¿no? y que mueran, ¿no? entonces le prometes que nada de eso va a morir y que vas a seguir perseverando. Exactamente, no sé si llegaría presidente de la Nación, pero por lo menos... Bueno, yo sé que sí, pero tendríamos que arreglar después cuando termine el programa, Dale. a ver qué, qué tajada era. Muchas gracias. Sí, gracias, Cora. Gracias, sí. mi amor. Gracias, Nena, ¿eh? Te salió bien, ¿eh? Te salió bien. Gracias.